Equipo épico o oh, Q oh, es un manga y un anime creo que creo que es una webserie manga anime hecha por fans para internet con copyright obviamente bien bien la serie nos presenta la historia de dos niñas de 14 años llamadas Pupuko y Pipime ay siempre me confundo el nombre de ellas dos bueno, al fin, el punto es que viven desventuras, a veces son desventuras kawaii Otaku, no voy a ir a la escuela ¿Ah? No, no, ahora no, no puedo dormir ahora ah. Y otras veces, por no decir la mayoría, se les presenta situaciones tan extrañas Este es un adelanto Copter Pepe. Toma la vista ¿Para qué? Mátalos ¿Qué? Y lo resuelven de una manera aún más random ¿Tienes? Ok, la rubia patucha es puco. Tiene cara de Neferkitty No manches, van a las mismas? Bueno es la más inestable del grupo, en lo que se por todo. Por el lado, Pipi, mi es todo lo opuesto. Por cierto, mañana es mi primer día de trabajo, así que no podré verte. La gama de colores de Pop Teen Epic es, bueno, se ve infantil. Eh, lo que la serie, más o menos, lo que la serie no es, es más o menos como lo que pasa con Happy True Friends. Tiene, y tiene un extraño, extraño fandom. Tanto que tiene un spin-off, creo que es hecho por fans llamado Bob Team Epic. Donde están peor dibujados y sus aventuras son aún más bizarras de lo que digo. Así que saben algo, aquí me quedo. Yo, este es oficialmente el anime más WTF que he visto. Así que, despido. Chau chau.